Hola. Opa. Soy Noara. Yo, Mayalen. Encantada. Igualmente. <risa> eh, va a sonar un poco raro, pero me encanta el puré de espinacas. También me gusta hacer risotos cuando va a venir gente. Aparte, soy vegetariana. Yo no soy vegetariana, estoy un poco en ese camino a. <risa> ¿Qué dices? Es una vuelta al pueblo de unas personas que ya han salido de su pueblo. Montblé significa mi, eh, mi pueblo en francés, pero bueno, es una canción árabe. Está guay. Eh, me encantaría también tener perro, pero en la religión musulmana no, no se puede tener dentro de casa. Perro que veo por la calle, perro que quiero adoptar. <risa> hablo árabe, hablo castellano, hablo francés, hablo inglés, hablo catalán. Y te busqué la cita y Campo tarra de Norbait, euskera decir egiten, en fin, saiyak erarekin naiko ilusioa eta poza ematen ditez. Norbait saiatzen Uf, Pues es una pregunta bastante. A ver, ¿qué es la amistad? Yo creo que es compañía, que es confianza, que es refuerzo, que es diversión, que es también dolor. Pues compartir momentos, eh, atravesar momentos de la vida juntos y apoyarnos siempre, como he dicho, con mucho amor. Es como esa familia que tú eliges, un poquito. Es que ricasco. <risas>